continuar con la lectura no no puedo apagarla porque la voy a contar a sus y a ese voladito no ¿No? ¿Sí? un ratito ya eso sí sí mi amor ah pues nos quedamos aquí no quedamos ya mi amor tranquilito ya voy ya voy aquí lo voy a poner yo para que lo veamos tú dos este fue el de la carita ¿Verdad hijo? Ajá. Sí, yo quedo. sí, porque el siguiente era El bebé ¿Costadito? No puedo ver Yo lo voy a poner aquí para que lo veamos todo ¿Vaya? ¿Se acuerdan que en lo anterior decía De que había un bebé Que había nacido o que iba a nacer ¿Se acuerdan verdad? sí Sí Que por él que Dios lo iba a mandar para nosotros. Ah, pues dice, mira. Entonces, un día, Dios envió a un ángel del cielo. El ángel fue a visitar a una joven llamada María. ¿Cómo se llamaba la joven? María. María. María se sorprendió mucho cuando vio al, al ángel. Yo también me sorprendería. ¿Y tú? Sí. También. El ángel dijo, María, no tengas miedo, te traigo buenas noticias. Dios te va a dar un hijo y le pondrás por nombre, ¿cómo creen que llamaba el niño? Jesús. Jesús. ¿Y tú? También Jesús. Raena. ¿Cómo le llamaba? Jesús. Dios había prometido que un día iba a enviar a su hijo. Dios siempre cumple sus promesas. Ya te ya para Jesús. Sí. sí, mi amor, es niño chiquitillo, está pelado Jesús. ¿no? Lado, es mentira de ese niño bebé, ¿verdad? Sí. Sí, es ese bye bye. ¿Tú? Es el bebé. Jesús vendría ya. ¡Qué emocionante! Justo antes de que Jesús naciera, los padres María y José. ¿Cómo se llama el papá? José. ¿Es la mamá? José. María. José. Tuvieron que viajar a la ciudad de Belén. ¿Cómo se llama la ciudad? ¡Belén! Belén, la como... ciudad estaba Be llena. Papi, Belén como una compañera que está Belén como una compañera mía que está que, que tal está tu iglesia y mi compañera Belén. En la iglesia. Sí. La ciudad estaba llena de visitantes. José y María no pudieron encontrar un lugar donde quedarse, híjole. Finalmente fueron a un establo donde había, donde dormían animales. Jesús nació ahí. Pasó su primera noche en una cama de enol. O de heno, mira. Él no es lo que comen la, lo, los animales. ¿Por qué tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único? Porque, porque tanto amó, amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Me pregunto, ¿qué animales estarán durmiendo cerca? ¿Cuántos animales ves escondidos en el cuadro? Aquí mira. Está, ¿Qué es esto? ¿Qué? Esto. Un chucho. Un gato. ¿Y esto? Un chucho. ¿Y esto? <risa> un gato. ¿Y este? No sé. Un puerquito. Un, ¿Y un cerdo. ¿Y un cerdo. cerdo. Una abejita. ¿Y este? Una... Vaca ¿Y este? Vaca Una ¿No? No es. no, un burrito Burro La que estaba ahí el jirafa y la otra el burro ¿Sabes qué más sucedió esa noche? Dios envió a un ángel para que les diera a los pastores que Jesús había nacido los pastores estaban afuera, en el campo, cuando cuidando a sus ovejas, de repente, el cielo de la noche se iluminó, eh, así como que fuera un trueno. ¿Qué sucede? preguntaron los pastores. El ángel les dijo, no tengan miedo, les traigo buenas noticias. Estas noticias le traerán gozo a ustedes y a todo el mundo. Esta noche nació Jesús. ¡Guau! ¿Eh? Wow. Entonces los pastores vieron más ángeles en el cielo. Todos cantaban por esa este, buena noticia. Este, este, este. Sí, mira. Este. Era una tremenda fiesta. Sí, mira, como un montón de ángeles. Conecta los puntos de la parte de arriba de la página. siguiente que encontrarás... Ah, esos puntitos, mira. A ver qué se hace. Un ángel así como este. Se hace un ángel aquí. Dice, aparecieron muchos ángeles que alababan a Dios. El ángel les dijo a los pastores que fueran a buscar a Jesús en la ciudad de Belén. Dijo que Jesús estaría acostado en una cama de heno, así que ellos se fueron a saludarle. Los pastores encontraron a Jesús exactamente como el ángel les dijo. Estaban muy asombrados. Después de eso comenzaron a decir a todo el mundo buenas noticias ha llegado Jesús el nacimiento de Jesús ocurrió unos dos mil años oh, hace mucho fue una gran fue un gran día para el mundo entero se ha convertido en un día de fiesta especial sí porque celebramos verdad cuando nace niño Jesús ¿Sí? pero cuando celebramos ¿Qué día? ¿Qué día celebramos el Día de, del Nacimiento de Jesús? No sé, El miércoles, huevos, No, ¿Cómo se llama el día especial? Allá en Diciembre. Sí. Navidad. Sí, Navidad significa Natividad. ¡Nieve! Sí, en otro idioma, Navidad significa Natividad. Significa que nació allí Jesús, aunque es solo por nombrar un día. Porque fíjate que hay partes en la Biblia donde dice que Jesús nació el 14, este, nació, en este caso, cuando dice de los pastores. Uh -huh. Los pastores estaban afuera. Los pastores no podían estar en, en, en, en la nieve. ¿Por qué? Porque si era Navidad, en el mes de diciembre, había nieve. Y en. Cuando los pastores están cuidando a las ovejas no hay nieve. Y en el dibujo pues, no hay nieve. Entonces, a veces dice que Jesús pudo no haber nacido en, en diciembre, pero lo importante es que se le dedica un día. ¿Verdad? Pero, ¿sur diciembre por qué? Yo solo he pensado que eh, mucho Jesús hay. Porque. Hay mucho diciembre, diciembre, diciembre, diciembre Y sí, cada año se repite, cada año se repite, cada año se repite, un, día, un año más, otro año más y así ¿Por qué? Porque hoy cumplió 2018 años de haber nacido y el otro año va a cumplir 2019 y el otro año 2020 y así ¿Pero cuántos años tiene el bebé? Ahí cuando nació tenía un año, pero ahora ya debería tener 2020 Dos mil veinte De viejito De viejito Pero como se murió Y luego se fue para el cielo cuando tenía 33 años Mierda uh -huh. bueno, eso sí es tú mira ya te lo leí por no lo leíste? Cuatro páginas bueno, eso si sí. ¿puedes yo no dormir? Sí. Espérate papá, espérate Voy a poner bien yo ¿Por qué no me la vas a dormir? Después hijo, ¿tú sabes que después te duermo a ti? Espérame un sí. segundito, cuando duerma la SUSI, ¿sí? Ayer dormí, dormí conmigo y estoy alojado ¿Por qué tú dormiste al otro lado? Y no te, te olvidó pasarte para acá voy a acordar. Pero ahora sí me voy a acordar ¿Oís? ¿Ah? Vaya Vájate para allá, pues, Vájate para allá no, más, más, más, más. no, que no me puedo estar yo todavía ahí. Vaya no me hagas la mano No puedo porque no te voy a meter la mano así de... ¿eh? Gracias pues. Papi ¿Sí? No puedo ser como Te olvidó decirle antes ¿Quién? vaya no puedo Vaya eh? Do well, you want right? me to sing? ¿verdad? vamos a tocar grabarlo otra vez si sí, no lo te mira. Mira. ¿Vale, que te que te para que te duerma no no ¿Estás no estás a no que había preparado mi fina voz para cantarte los pollitos No, voy a ah, pues. a dormir Bueno, pues dormite rápido y así enciendo el ventilador ¿Ah? Dormite rápido y así enciende el ventilador ¿Voy mañana conmigo a correr? ¿Quieres cantar? Sí ¡Motasusiii! ¿Qué piensas? ¿Qué Ah pues este... Pero cuando yo venga Cuando yo venga... Ustedes sí tienen que despertar temprano hoy Yo voy a ir a correr y luego yo voy a venir Y cuando yo venga yo quiero que usted se despierte Rapidito Porque yo por eso lo levanto temprano Para que vaya a correr conmigo Porque así Usted anda más buzo Mira ya ni te has enfermado mucho De la gripe y la tos ¿Quién se enfermó ¿Quién se enfermó de la gripe y la tos? La Susi. La. ¿Y tú? También. ¿Boquito o, o mucho? Medio. ¿Quién se enfermaba primero? Yo. ¿Tú? Sí. Ajá. Mira a tu abuelo, dice. Está bueno que salga a correr, dice. Porque eso les va a generar defensa, ¿te acordás? Es que qué defensa? Defensa es lo que en el cuerpo vive adentro, son unas cositas que son como vitaminas que se despiertan cuando uno corre ese ejercicio. Este, el cuerpo genera eso porque te sentí bien, te, te, te fluye mejor la sangre, tu, todo tu organismo empieza a reaccionar mejor y ahí es donde empiezan a, a generarse nuevas defensas. Es como que yo te veo vitamina. Es vitamina fea. Pero es mejor salir a correr, hacer ejercicio o algo. Yo sé que es molesto a veces, pero porque también te estás acostando muy noche. Ocho y media, nueve, y media, nueve te estás durmiendo. Mira ahorita qué hora son. ¿Qué hora son? Diez. No, la, las nueve y cinco son. Diez. Y en qué hora te tienes que dormir? 8 y 3. Vaya, Marimarca, está... Por eso es que en la mañana te costó despertar Pero si te acostara más temprano, cuando yo le digo Ricardito vaya a limparse los dientes Y cámbiese de ropa Pero no, no me puede estar jugando Porque, ¿por qué no me mejor que me hicimos la noche? Por <ríe> ah. a lo mejor no ¿en qué, en qué, en qué, ¿en ¿cuánto? Ah Vaya pues hijo Ya no lo voy a correr Conmigo pero Cuando yo venga Usted tiene que despertar a las 6 Y 15 voy a venir yo A las 6 Y 16 ya tienes que estar arriba Tú Con, Cambiándote la ropa para irte a bañar ¿Veis? Pues no vas a ir sin bañarte o bañándote en un día anterior porque si no vas a ir todo dormitado como siempre sin allá allá no copias las cosas porque te estás durmiendo porque andas ahí todo despistado oí hmm. ojalá que no ande buzo vamos voy a correr voy a correr no, ya dijiste pues no vas a estar diciendo que yo te obligo a ir a correr. He has ido a correr porque tú me has dicho que te despiertes, pero como hoy no querés, ya no vas a ir. Ni corriste hoy. No entendí nada. Bueno, entonces... Ahí te quedas. Cuidado, la sushi. Yo voy a ir rapidito, ir a correr yo. ¿Oh? Solo ten cuidadito cuando yo venga, te despertás rápido y de hacer las cosas para que no me agarres la tarde para ir al, al trabajo, ¿viste? ¿oís? ¿oíste No, yo. Bueno, ahí pues te voy a acordar entonces. Vaya, pónganse en la posición de dormir Ahí salimos a correr otro día En la tarde, en la noche Ah, cuando vayamos a traer a Susy Sí uh -huh. Vamos a correr un rato, va Yo vengo Me cambio te cambias Y nos vamos Y lo que sea en el Susy ya hemos dado unas, dos, unas cuatro vueltas, ¿verdad? Ah uh bien? -huh. Sí, y así corro yo en la mañana y en la tarde, wow Y corro en la tarde Vaya uh -huh. bueno, Está bueno, pero... Ay, el pelo, que me duele! Vale, pues de dormir ¡Rápido!